Contigo, pero cambiamos de asunto, y aquí siempre en A Buena Hora tenemos un lugar para hablar del arte, de la pintura, de la fotografía y de todo lo que gira de alguna forma en el mundo del arte. Vamos a ir hasta una exposición que ha tenido lugar en Huelva y de cuyo autor es Juan Bustamante. Hasta allí se han trasladado los compañeros y vemos este reportaje. ...hay objetivos que enfocan sus vidas hacia un punto concreto... ...desde el que mirar al mundo de otra manera... ...un bálsamo para respirar y que termina convirtiéndose... ...en una pasión... ...este es el caso de Juan Bustamante... ...un onubense que se enamoró de la fotografía... ...y ahora, la comparte con todos. Yo empecé con la fotografía hace unos cinco años aproximadamente... Eh, bueno, eh... ...como terapia el tema de superar una ruptura... ...lo conté en vuestros programas sobre los libros... ...y bueno, empecé a aficionarme al tema de la fotografía... ...cada vez fui viendo algo más que tenía que capturar... ...y bueno, poco a poco he ido superándome... ...me compré mi equipo profesional... ...y he ido cada vez a más... ...y bueno, pues el resultado está aquí... donde cómo se puede ver ¿no? Una pasión compartida con la tierra que lo vio nacer... ...y que lo enamora cada día al despertar... supuesto yo como buen choquero y buen onubense... ...yo he querido reflejar todo lo que tiene la ciudad... ...y los alrededores, de todo lo que tenemos... ...para esa gente que dice que Huelva no tiene nada... ...o que Huelva es eh, un poco fea... ...o que no tenemos nada importante... ...pues en esta muestra se puede ver... cómo tenemos mucho que ofrecer... ...y cualquiera que se acerque aquí va a poder comprobar... ...que realmente sí que tenemos muchos paisajes... ...y sí que tenemos bastante". Por eso, su luz, la de Huelva, es única... ...como lo es también para la fotografía. ...la luz es importantísima, la luz que tenemos aquí... Eh, ...además, hasta lo he leído por ahí... ...que es uno de los sitios donde más horas de luz tenemos al año... ...o sea, es un sitio magnífico... ...tenemos muchísima luz, mucha claridad... ...tenemos además contrastes de colores muy bonitos... ...porque cuando va atardeciendo... ...se va viendo cómo el sol se va poniendo naranja... cómo se mezcla con el azul del cielo... ...o sea, tenemos muchísima luz y hay que aprovecharla... ...y la luz en fotografía es fundamental". Por eso... ...esta exposición quiere mostrar precisamente... ...las grandezas de los paisajes... ...de una tierra hermosa y singular en el mundo. Bueno, en esta exposición... ...lo que he querido hacer es una recopilación... Eh, ...tengo muchas más, pero he querido elegir 12... ...de algunos de mis trabajos... ...y se puede ver un poco de todo... ...se puede ver desde fotografías del Muelle de Tinto... ...fotografías de la provincia, como he dicho, de Isla Cristina... ...en la playa, en la zona del Espigón... ...también en la zona del Rompido... ...desde el cabezo de arriba del Conquero también... ...es un poco una selección de varios de los puntos... ...que tenemos aquí... ...para que la gente eh, bueno, se dé cuenta de que realmente... Mmm, ...lo que hay que hacer es sacarle partido a lo que tenemos... ...y tenemos mucho que mostrar". Rincones que embelezan al visitante... ...como el Muelle del Tinto... ...la verdad es que me quedaría con casi todas prácticamente... ...pero hay especialmente una que me gusta mucho... ...que es la del, del Muelle del Tinto... ...porque yo creo que es nuestra seña de identidad... ...es una de las que más transmite... ...el Muelle del Tinto para nosotros es como nuestro emblema... ¿no? ...y una tarde de ser allí la verdad es que es espectacular... ...es uno de los sitios que más me gustan... ...y el Paseo de la Ría también me parece un sitio magnífico... Eh, ...muy relajante, un sitio donde puedes ir a desconectar... ...y yo me quedaría con esa zona especialmente... ...por lo que transmite, por esa paz que transmite... ...sin tener que irte muy lejos al lado de la ciudad". La belleza de estos rincones y la paz que transmiten las fotografías... ...pueden ser un aliciente extraordinario... ...para visitar esta exposición. Que la persona que venga... Eh, ...primero eh, contemple todo lo que tenemos... ...para que sepa valorar y apreciar más Huelva... ...porque yo creo que mucha gente... ...no sabe valorar o no quieren valorar Huelva... ...y se den cuenta de que tenemos mucho que ofrecer... Lo que quiero también es que, eh, como me dice mucha gente, sientan la paz y relajación que transmite la fotografía, porque me dice mucha gente que transmiten eso, mucha relajación, mucha tranquilidad. Y es un paso para eso, para que se relajen, para que cuando vengan y vengan a la exposición se sientan cómodos, se sientan a gusto y, y bueno, pues que viendo la fotografía se teletransporten por un momento a ese sitio. El próximo 30 de septiembre se pueden visitar las fotografías de Juan Bustamante en el restaurante Roca Taliata de Huelva y transportarse durante unos minutos a algún atardecer a la orilla de nuestras aguas. exposición para disfrutar, para deleitarse de todos esos paisajes que nos brinda nuestra provincia Huelva. que de rincones bonitos para descubrir, para disfrutar, para pasear y para disfrutar de esta provincia que tiene tantas y tantas cosas. Pero nosotros, además, nuestra función principal es mostrarles a todos vosotros... Todos los encantos de esta provincia de Huelva, no sin antes tomarnos un respiro, preparar el cafecito de todas las tardes, que hoy es viernes, pero no lo perdonamos y volvemos enseguida una vuelta por los escaparates de la casa y aquí os espero en A Buena Hora.